Consejos para eliminar el acné de la cara. Un rostro libre de acné está a solo un paso. El acné se produce en todo el cuerpo, no solo en la cara. Pero donde quiera que se produzca, hay formas de controlarlo. Este video puede ayudarte a encontrar la manera de tratar el tipo de acné que sufres en tu cara. El acné puede ser un problema menor si duermes con una funda de almohada limpia cada noche. Tómate un momento para pensar en ello. Todas las noches se liberan de tu piel aceites. Evite este tipo de contaminación limpiando regularmente las fundas de sus almohadas y utilizando una funda limpia cada noche. Lavar las sábanas con regularidad puede ayudar a prevenir nuevos brotes de acné. Estos aceites pueden llegar a la ropa de cama mientras duermes. Y estos pueden llegar a transferirse a tu cara. Si lavas la ropa de cama con frecuencia, puedes evitar este problema. El ajo es un buen antioxidante y tu piel se beneficiará si lo consumes. El ajo, como antioxidante, ayuda a tu cuerpo a deshacerse de las principales toxinas que pueden dañar tu piel. Es fácil incorporar el ajo a tu dieta. El ajo se puede untar en muchas cosas, incluidos los panecillos, o agregarlo en lo que se come. Si tienes la oportunidad, disfruta nadando regularmente en alguna piscina. La natación es excelente para el cuerpo y ayuda a reducir el acné debido a la naturaleza relajante de la actividad. Además, el cloro en el agua puede tener un efecto curativo en las erupciones cutáneas y te aseguro, el ejercicio de la natación es beneficioso para todo el cuerpo. Los teléfonos móviles pueden provocar brotes de acné. Los teléfonos móviles recogen la grasa de la cara y el pelo y la devuelven a la cara. Prueba a limpiar el teléfono con un algodón empapado en alcohol. Además, mantén el teléfono ligeramente alejado de la cara cuando hables. Una buena forma de tratar el acné es utilizar productos para el cuidado de la piel que contengan ácido salicílico. Cuando se utilizan productos con beta-hidroxiácidos beneficiosos, las células de la piel se descomponen más rápidamente. Lo más probable es que tu acné esté relacionado con el estrés. Asegúrate de tener tiempo para relajarte. Haz algo que te guste, como una afición o un pasatiempo, para reducir tus niveles de estrés. Debes buscar otros hábitos que desencadenen el acné y reducirlos o eliminarlos de tu vida. Dos de los más conocidos son el tabaco y la cafeína. Evita la tentación de rascarte el acné, ya que esto puede empeorarlo debido a la suciedad y la grasa de tus manos. La suciedad queda atrapada en los poros, provocando una inflamación que puede dar lugar a brotes de acné. Un corrector de manchas ofrece una solución rápida cuando hay que cubrir una nueva mancha. Los tics antimanchas son ventajosos porque pueden utilizarse para ocultar una zona específica del rostro. Los tics antimanchas son una buena alternativa al corrector porque no son tan gruesos. Evita el maquillaje graso. Los productos de maquillaje a base de aceite pueden obstruir los poros. Los problemas de acné suelen estar causados por la aplicación de maquillaje a base de aceite. Lea la etiqueta para determinar qué contiene su producto de maquillaje. Si utilizas un producto que contiene sustitutos del aceite y tu piel parece reaccionar mal al maquillaje, prueba con otro. Algunas personas son más sensibles a ciertos ingredientes que otras. Las irritaciones menores pueden tratarse fácilmente con un tratamiento puntual en lugar de una aplicación general de medicamentos. Por lo tanto, la medicación solo se aplicará en la zona afectada. Estos productos suelen contener ácido salicílico, salfe o peróxido de benzoilo. Si prefieres remedios más naturales, puedes buscar en internet para ver si hay algo que te funcione. Cuando se trata de granos, es fundamental no tocar las zonas que ya están afectadas. La suciedad y los aceites de los dedos se transferirán a la piel, que es propensa a los granos. Esto empeora el problema y extiende la infección. Intenta ser consciente de tus acciones para eliminar el contacto inconsciente con la cara. Frotarse la nariz, Apoyar la barbilla en la mano o cepillarse el pelo de la cara puede empeorar el acné. El acné es una enfermedad que puede afectar a la piel de cualquier parte del cuerpo. Utiliza los consejos de este video para deshacerte del acné que tienes. El acné puede tratarse y, con un tratamiento continuado, puede acabar desapareciendo. Para más información acerca del acné visita nuestro sitio web, en la descripción y en el primer comentario te dejo el enlace.